Accedemos a German module y a partir de ahí podemos escuchar los diferentes fonemas por el tipo de articulación, por ejemplo, fricativos, escuchamos, vemos la, la forma en que se articula en la cavidad bucal y escuchamos ejemplos. En lugar de articulación, sordos sonoros, también vocales o diptongos.